Bueno, soy una persona que tuvo interés en el arte desde siempre, porque tuve la suerte de tener una mamá que amaba el arte. Ella lo que hizo en su vida fue alimentarnos con arte. Ella no quería que fuéramos artistas, pero eso era lo que le gustaba a ella. Entonces nos leyó todos los cuentos de hadas. Yo estudié artes, quería ser pintora para adultos, punto. Yo era ilustradora. Bueno. He leído literatura infantil siempre, siempre. Primero porque leí para mí y luego cuando nació mi hijo leí muchísimo. Este, yo comencé a escribir porque cuando escribí para niños, pero yo había escrito ya cosas para adultos. Escribí un cuento que se publicó en este libro que se llama Encuentros inquietantes que se llama La fiesta blanca, es un cuento súper duro de una niñita que se murió. Era sobre una niñita pero no es, no es para niños, es para es para adultos me pidieron que ilustrara unos cuentos y me entregaron los cuentos para ilustrar y me gustó uno, los otros no me parecían entonces el amigo que me pidió que ilustrara los cuentos me dijo, bueno, escribe vos dije, yo no escribo pero yo creo que puede escribir y me dijo una cosa muy extraña me dijo, si así no nace la literatura infantil ecuatoriana no van a nacer nunca y esa noche escribí mi primer cuento entonces, el primer cuento que yo escribí para niños es este que está en Cuentos de Medianoche, que se llama Esta noche de las fiestas en tu casa. Ese es el primer cuento que escribí. Nunca me falta ese cuento para leerlo, porque es un cuento que tiene como muchas, muchas estrategias de lectura, muchas. Es muy bonito para leer. Todos los cuentos que yo escribo son porque me dicen algo, porque responden a alguna, a alguna pregunta mía, a alguna inquietud mía. Entonces, sí, todos están ligados como profundamente a mis gustos a mis necesidades, a mis temores Un deseo es un deseo es un libro que tengo escrito desde hace muchísimo tiempo es uno de mis primeros cuentos y en realidad no lo escribí para los niños lo escribí para los papás por eso hay un momento en que el personaje le dice al otro, tú no tienes papá porque está muerto pero al mío casi no lo veo porque no viene a verme o sea, yo lo que hago es contar las cosas que a mí me me motivan, que a mí me me duelen, en este caso que a mí me duelen, o sea primero el escritor se, com se compromete con lo que está escribiendo y por esa razón puedes tú comprometer a los niños en la lectura y en la historia que estás contando. Yo creo que una de las condiciones básicas para escribir literatura para niños es comprometerte con la fantasía que están viviendo los personajes, yo no planifico lo que escribo, no Hay estos dos tipos de escritores, los escritores de mapa y los escritores de brújula, yo soy totalmente de brújula, no sé lo que voy a escribir el día de mañana. Y es un problema porque uno se tarda más y todo eso, pero no, no, no, no planifico. Aunque en el a medianoche durante el eclipse, la luna llena tiene mucha importancia, entonces sí tuve que tener como muy marcado el calendario para ver cuándo ocurría cada cosa, porque estaba ligado con la luna llena pero no sé lo que va a pasar más adelante. No. Hay un libro que yo les sugiero que lean, que no está aquí, que se llama El pato y la muerte, que es un libro estupendo, que cuando yo lo leí dije, ni, nunca le voy a leer este libro a los niños porque es tremendo. Es un pato, libro álbum, o sea, muy poco texto, muy poquísimo texto y dibujo, es un pato que siente que alguien lo está siguiendo y regresa a ver para un lado y para el otro, y de pronto se encuentra con la muerte. Si vos me estás siguiendo, no, dice la muerte Yo estoy junto a ti desde que naciste Bueno, a mí esa frase casi me mata Yo dije, esto no se le puede leer a los niños Pero entonces hice una maestría sobre literatura infantil En la cual me obligaron a trabajar con ese libro Y fue maravilloso A los guavos la muerte Ni les va ni les viene Pero es súper importante hablarles de la muerte Eso es una cosa que existe No podemos seguir tapando la muerte Mira, yo trabajo, el libro álbum tiene tanta potencia que yo todos mis talleres de escritura creativa, aún los de adultos los trabajo con libro álbum, porque como es, es tan cortito el texto y está bien hecho, me permite trabajar miles de, de textos y yo con mis chicos de 15 años trabajo con libro álbum, igual cuando doy talleres para adultos trabajo con libro álbum, y creo que en el libro álbum hay cosas estupendas, estupendas. Bueno, Casa Palabra responde a un sueño que yo tuve, de, tenía desde hace bastante tiempo. Yo tengo más de 3.000 libros, 3.000 títulos. Y decían, los tengo en mi casa, ya los leí, no todos los he leído. Pero ¿qué hago con los libros? O sea, son, van a ser para mi nieta, pero hasta tanto, ¿qué pasa con los libros? Entonces es el deseo de poner estos libros... Al, al alcance de otros niños, de niños que no, tienen posibilidad de, que no tienen posibilidad de tener estos libros. Yo tengo muy buenos libros. Y, y tener un espacio donde hacer otras cosas. Entonces yo aquí hago mis talleres de, de escritura, tengo talleres para niños pequeñitos, tengo un taller muy muy bonito que es para niños como desde 5 a 8 años. Pero creo que en general tenemos buena literatura, tenemos buenos escritores y tenemos muy buenos ilustradores. ¿no? Entonces eso soy yo, una persona eh, que ha vivido alrededor del arte y que cree profundamente que el arte es fundamental para los seres humanos. Soy una enamorada de la literatura y creo que la literatura es mágica, que puede hacer maravillas con los seres humanos, que puede salvarnos, que puede alimentarnos y que para los niños yo creo que como que el mejor regalo que uno les puede dar es... Eh, alimentarlos con literatura porque es poblar sus sueños hacer que su imaginación germine crezca los niños ahora están muy solos creo que la literatura puede ser un, un gran amigo para que los pueda acompañar en su crecimiento